A raíz de lo que se ha estado dando, pueden dejar ir dejando las imágenes en principio para que la gente conecte con, la, con los dos. Para que la gente, eh, o sea, con lo que se ha estado dando, con la supervisión, fiscalización de los agentes de la DGSET, de que los ciudadanos anden a la, a, a, al, o sea, con lo establecido en la ley. El uso del casco protector, seguro, licencia, como manda la ley en Buen Dominicano. Ver comportamientos de ciudadanos que andan con el casco protector enganchado en el volante del motor o en la parrilla delante del motor o de la pasola, o cuando andan dos en un vehículo y se ponen el casco en el medio, y si ven a la gente por allá, porque como ellos saben que los, que los agentes están en las esquinas acechándolo, los ciudadanos también están acechando a los agentes de la DGC, o sea, es como, como un juego, ¿qué hacen ellos? Como está este amigo, él ve que la grúa, que los agentes están en una esquina, él hace así y se para y empieza a ponerse su casco protector. Para ese amigo, como para muchos, el casco protector no les representa un artículo para cuidar y preservar su vida. Para él, el casco protector es un artículo que debe de ponérselo cuando ve a un agente de la DGC. La cantidad de personas que se salvan por tener el casco protector, voy a poner el otro donde está la DGC montando los, los motores, la cantidad de personas que salvan su vida por el uso correcto del casco protector, Si nosotros supiéramos o tuviéramos ese nivel de conciencia de entender que hay que estar o andar con lo establecido a través de la ley, con el uso correcto de los artefactos, en el caso del cinturón de seguridad, el no uso del celular, yo grabé en ese momentito porque quería traer esta información quería poner en la pantalla lo que vemos en el día a día en las calles, la gente acechando los agentes, el otro que está más para adelante le dice no vaya por ahí que allí están los agentes, porque hay un, un asunto de, de, de consentimiento, de empatía entre los motoristas, para que no se los lleven o para que no le pongan la multa. Yo, yo, el, el de la patana lo tenemos, porque es, ya esto es típico de San Francisco de Macorís, me imagino que del país, pero en San Francisco de Macorís vemos en los diferentes puntos eh, la patana, los agentes, llevándose vehículos, poniendo las multas, llevándose los motoristas, eh, el que no tenga su casco y que tenga todos los papeles al día. Nosotros vimos hace unas semanas una manifestación en contra de los agentes de la DGC, en San Francisco de Macorís, muchachos, el video de la patana. Vimos una manifestación de gente reclamando el... El, de manera, o sea, el, el comportamiento abusivo Según ellos de los agentes del orden De los agentes eh, del tránsito Lo que a mí me sorprendía es ver en esa manifestación Gente protestando En contra de los agentes del, del transporte Sin el casco protector O sea como que tú vas A, a la oficina de, de los agentes Sin el casco y sin papel vos te vas a quedar preso allá o como que tú vayas a, a la policía, al destacamento policial con un arma, sin los papeles del arma. O sea, el nivel de incongruencia de este comportamiento y de la poca educación de la responsabilidad vial que tenemos, señores, es inimaginable. Nos disgustamos, nos quejamos. Muchachos, lo tenemos los videos de la pasada. Yo quiero ponerle ese. Dos, yo te mandé. Nosotros... Eh, Dame un segundito, están los dos ahí, Chamo. Nosotros nos quejamos porque nos están multando. Señores, pero si usted estuviera con el cumplimiento de la ley, sencillamente no tuviera la multa o no se le fuera incautado el vehículo. Entonces, yo te lo mandé ahora, Chamo. Entonces, nosotros tenemos cifras altísimas de accidentes de tránsito. Tenemos un gasto importantísimo, ahí, ah, ok, tenemos un gasto importantísimo en curar, en sanar gente con piernas rotas, caderas rotas o desbaratados como se dice. Porque andamos de manera alocada o a altas velocidades, andamos sin la protección de vida, tomamos alcohol manejando, no usamos el, el cinturón de seguridad, usamos los celulares, o sea, todo esto que va totalmente contra la ley y que pone, el, que pone en riesgo la vida de los demás Yo siempre he dicho que tener que tener a mano un volante Eso es una bomba de tiempo, señores Tú solamente en, en cuestión de segundos miras para el lado Y te llevas una o dos personas, o te lleva tres O sencillamente te puedes accidentar o perder tu vida O tener pérdidas económicas importantes Que no es lo más importante, pero importa entonces, ante todo esto, señores, vamos a asumir un poco más de compromiso. Vamos a asumir un poco más de compromiso de esa responsabilidad social, individual que tenemos. Por un lado, el gobierno hace cumplir las leyes, emite las sanciones para obligarlo a usted, a que usted cuide su vida. Y pónganme el señor poniéndose el casco en una esquina antes. O sea, el gobierno te tiene que multar, muchachos, pónganlo ahí porque para hacer este comentario. El gobierno te tiene que multar para que tú te protejas tu vida usando un casco protector. Pero yo no uso ese casco protector porque tengo el nivel de conciencia de que si tengo un accidente de tránsito, sencillamente me puedo salvar. No me mato si tengo un gran accidente. Señores, yo conozco un caso de hace unos días de un amigo que tuvo un accidente en una motocicleta, que si no hubiera tenido el casco protector se mata. Entonces, hay que hacer o tomar estas medidas de manera constante. Yo estoy de acuerdo que le pongan su multa a todo el que ande sin el casco, que le pongan su multa a todo el que ande sin, porque aquí se entiende que el motorista no tiene esa educación o ese conocimiento o conciencia de que debe tener su seguro, por lo menos el seguro de ley. De que debe tener su licencia al día, de que debe de usar su casco protector. Nosotros debemos de ir avanzando de nivel en, en cosas básicas, señores, de comportamiento ciudadano. Mírenlo ahí. Ese señor, mire, y está regulado, él, él fue a, a, a, aquí a la regula, al proceso de regulación que se estaba haciendo con la motocicleta, tiene su, su rótulo detrás del casco. Nosotros no podemos, señores, seguir que esta gente continúe a una cantidad de ciudadanos importantes, a una alta tasa de gente en San Francisco de Marcoris, poniéndole la multa porque no anda con el casco. Se le dice de todas formas, usted lo sabe. ¿Por qué llegar a este punto de causarse una situación de incomodidad a usted? Lo que tiene que ver con la multa, con todo el proceso que implica que le lleven su motocicleta, estar hablando con un agente, porque sencillamente usted no quiere proteger su vida. Cuando andamos consumiendo alcohol, cuando andamos sin el cinturón de seguridad, cuando estoy por este lado, punchando el teléfono, manejando, cuando ando a altas velocidades o rebasando, y me llega a la mente los deliveries. Ya, sí, qué imprudentes son los delivery. Totalmente imprudentes, no sé, óyeme. y hay una serie de características que son de la que es la misma que tienen los muchachos de los delivery flaquitos, pajonú, andan a millón en, en esos motores. O sea, es un perfil, yo no entiendo. Ellos se sienten como peces en el agua, como yo digo, así miren, así como pececitos en el agua nadando. Señores, proteja su vida, cuídela de los demás, evite esas situaciones, no se moleste con las autoridades cuando usted lo multen, no haga protestas. No haga protestas en el sentido de que no tienen argumentos reales. Porque ¿cómo usted va a protestar? Porque le están poniendo una multa porque usted anda sin el casco. No, porque es abusivo. Si usted anda con su documentación al día y alguien que me lo demuestre, mire, que me lo diga aquí, mire, yo tenía mi documentación, yo tenía mi casco, yo tenía todo y me llevaron. No creo que un agente de la DGC se vaya a llevar un agente que esté con toda su documentación al día. No creo que la DGC no se vaya a llevar un vehículo. A mí me llevaron el vehículo en estos días cuando tenía la niña interna Porque me parqué mal, no pude, eh, eh, frente al, al centro médico No pude irlo a mover por las situaciones que estaba ahí en el centro de salud Yo fui calladita, tranquila, yo me voy a molestar Yo voy a hacer un revuelo, voy a ir a hacer enfrentamientos allá No, el que hace las cosas mal tiene consecuencias Y a nivel de ley, se supone que hay que pagar lo que establece la ley Que le lleven su vehículo, multa canciones y usted irse tranquilito a pagarlo, pero ver protestas porque hay agentes o está la policía cualquier institución cumpliendo con la ley sencillamente inválido y no, te, no tiene ninguna repercusión ni se le presta importancia o atención porque usted no está haciendo las cosas correctas vamos a asumir ese compromiso de responsabilidad, cuide su vida, cuide la de los demás he evístele un gasto señores al sistema de salud con los millones y millones de pesos que hay que eh, agotar, tratando desbaratados en los hospitales, dejando a sus familias huérfanas. Señores, en esa autopista Duarte hay que ver la cantidad de accidentes que pasan. Es una locura. No es raro que usted no vaya por esa autopista, que usted vea accidentes. Por el nivel de irresponsabilidad en el manejo en que tenemos los ciudadanos. Las reglas, las normas están establecidas. El comportamiento vehicular de tránsito está establecido. Pero otro aspecto, el peatón también tiene que cumplir en las calles. El peatón cree que no hay, una, que no hay un orden que los regula a ellos. Si un semáforo está en verde, usted no puede cruzar. Usted tiene que esperar que esté en rojo. Y ponerse en la esquina donde están las rayas cebradas, que es para cruzar el peatón. Pero entonces tienen los vehículos que se separan, se paran encima de las cebras, de las de las rayas cebradas. Y tienen uno que tirarse por el medio de la otra calle. Buenos días. Buen día. Buenos días. Carolina. Yo creo que tú digas algo, yo creo que tú digas algo de lo tapones, porque la, la meda mata... La mesa más para coger el motorista pero los tapones, los, los tapones, Macorís, San Francisco de Macorís, no hay quien aguante los tapones, y ellos pidiendo la multa. Y algo, mi amor, que ese programa, este, este mundo lo ve. Sí. Muchas gracias, mi don. Eso es otro tema. Ellos están enfocados en el trabajo de fiscalización del que no está cumpliendo con, la, con los reglamentos establecidos. Y han dejado de lado el ordenamiento del tránsito en las principales vías. Eso es una realidad que tenemos. Muy cierto. Otra realidad que tenemos es que la poca cantidad de agentes que hay para San Francisco de Macorís no da, no da para hacer los trabajos necesarios. Porque cuánta gente, la última vez que nosotros entrevistamos, yo hablé con alguien, nos habló de que habían 9 o 15 agentes para una población del tamaño de, de, de este y del, y de la, y del incremento y del parque vehicular que hay en San Francisco de Macorís que hayan menos de 20 agentes diseminados y que posiblemente en la calle solo estén 10 y estén haciendo los trabajos de fiscalización, crea un caos. Buenos días. Esa es eh, una de las mejores orientaciones que ese programa está dando, porque pocos programas tocan ese tema de, la, de, de del, del tránsito de este pueblo. Y, y como tú sabes, eh, los motoristas son el ente más causante de problemas y accidentes que puede haber. Y el gobierno va forzado porque cuando un motorista vive cargo motor, se accidenta, tiene que ir a un hospital, ahí ver el gobierno de altar. Claro. Yo considero que la regularización de los motores debe ser uno de los enfoques principales de este gobierno, en el sentido de que los motoristas tienen que andar ordenados y ellos saben que por su bien, que anden con sus luces. Pero Mira, claro, andan bueno, todos man, sin luces, de sin placas, vueltas, etcétera no ¿Tú me entiendes? Andan sin placas, sin luces, vueltas, etcétera Señores, hay que organizar los motoristas. Gracias muchas gracias sí ciertamente establecíamos esa, esa información ese dato del gasto que conlleva eh, ofrecer los servicios de salud a los accidentados una de las tasas más altas buenos días buenos días buen día, buen día caballero Sí, le escuchamos Aló. Vuelve y llámanos, por favor, para, para escucharte. Entonces, ante todo esto, nosotros debemos de poner sobre la mesa estas problemáticas y enfrentarlas, y que el mensaje sea, que el mensaje sea de que hay que cumplir con la ley. Pero más allá de ese cumplimiento obligatorio establecido, tenemos que tener ese nivel de conciencia de que yo no puedo ponerme un casco protector porque la gente de la DGC está allá. Cuida tu vida, evita un gasto, evítale un problema a tu familia, evítate un problema a tú. Y no te molestes si te ponen la multa. No hagas caravana porque están poniendo sanciones a quienes están incumpliendo con la ley. Eso es como que hagamos una caravana de protesta porque la gente anda sin los papeles de, su, de, su, de una pistola o de un arma que tienen encima. Ustedes se imaginan una cosa tan loca como esa y contraproducente. No, que es el abuso de los agentes Y ellos en la protesta sin el casco Oye, hay que tener sentido común Hay que tener criterio de las cosas Y no es en defensa de los agentes de la DGC Jamás Pero en la medida que nosotros Somos más comprometidos Y cumplimos y somos ciudadanos responsables Vamos mejorando como sociedad Las multas no te la ponen por, pon por ponértela las multas te las pones cuando estás en un pleno incumplimiento de la ley, a nivel de tránsito me refiero. Entonces, ante todo esto, use su casco protector. Salva tu vida. Evítale un problema a tu familia, evítale un gasto al sistema de salud. Evita que te pongan multas y que te moleste si te incomode. Y que ciertamente suben esos vehículos, los motores a la grúa, pero imagínense, un grupo de agentes que anda el día entero, Incautando motores o agentes con, con, a, a ciudadanos Porque están incumpliendo con la ley Oye, Usted se cansa, usted se harta Entonces Claro, está hay que subirlo con delicadeza Pero cómo Como con una flor Roja, hermosa, rosada Que la suban a la guagua A que si usted anda cumpliendo No solo van a subir a la grúa Tenemos una llamadita muchachos Vamos a recibir esta llamadita Para ya cerrar el comentario Buenos días Sí, buen día. Buen día, caballero. Eh, eh, yo tengo una preocupación, y es con respecto a los parqueos en los centros comerciales. Ay, sobre terrible. todo en los centros clínicos. ¡Ay, qué tema! Los AME ponen impedimento sí. para que los vehículos, los motores, se parqueen ¿verdad? Sí. Pero entonces, la ley contempla que cada establecimiento comercial... Debe tener un parqueo para los clientes. Sí. Cuando el motorista va y se parquea, entonces le quieren poner la multa. El motorista y el vehículo. Pero entonces no obligan a ese centro comercial a que a que construya un parqueo. A veces uno da muchísimas vueltas tratando de parquear. Si uno encuentra un parqueo y entonces tiene que dejarlo legítimo a merced de que cualquier ladrón le robe su motor. Así mismo. Entonces, uno va a un centro médico cualquiera con esa preocupación de que dejó el motor lejísimo por allá porque no puede parquearle una proximidad. Entonces, mi don, lo que se está dando es que hay algunos centros importantes de aquí que han hecho sus parqueos, pero le cobran al paciente, le cobran al usuario. es como que usted vaya al supermercado y tenga que pagarle? Para que eh, tú, Para yo usar el servicio Para comprarle, para gastarle el dinero Del que ellos se van a beneficiar Y se supone que deben de garantizar Por lo menos donde usted estacionarse claro. Pero entonces los centros de salud Han hecho parqueos a su alrededor Algunos Y le están cobrando a la gente sabes 50 por pesos la hora Cuando tú duras tres uh -huh. horas Que a veces es lo, lo que se dura normalmente Y cuatro horas sí. Tú estás gastando un dinero 200 pesos casi la mitad de un día De trabajo claro. en parqueo Mira, eh, tú sabes por qué pasa eso porque normalmente los empresarios son amigos de los políticos que son los que dirigen, ¿verdad? Y entonces, ah no, espérense que ese fulano de es tal, no, no me lo toquen. Y entonces todo se hace en función de la conveniencia del empresario y del político del momento. Por eso es que estamos como estamos, lamentablemente. Que hay gente que incluso tiene parqueos y tiene los frentes de las empresas pone ponen sus conos, o sea, yo lo quito. Si ponen su cono, yo ¿y quién quito. le ha dicho a usted? Yo no, lo para quito. Que no tape, ¿Para que no me tape la entrada de mi empresa y si quién le ha dicho quito. a ti que tu empresa tiene que verse? Yo me paro, me, me desmonto el vehículo. Claro, hay que quitárselo. Me, lo quito. Salvo Porque que sea, por ejemplo. Libre. Lugares, vamos a suponer, donde la, que la ley le permite, como es el caso de, de, de los bancos, como o es el caso de los hospitales, descargas, de, de, de, del la, de descarga pero hay empresas que no quieren que nadie se parque en el frente, que me lo hagan, que nadie se parque en el frente, porque, ah, no, mira, eh, eh, eh, eso, ¿cómo así? Ponga a su gente en su parqueo, no, no, no, pero no, no, eso no, chamo. yo les he tan no. serio que era tu papá, que vaya, entonces, otra cosa Jerjan los parqueadores, Dios mío, ¿qué uno va a hacer con los parqueadores? Me dice me dice un amigo, no, es que tú eres una tacaña, no, no, eso no se trata de ser tacaño, porque no por los 10, 15, 20 pesos. Es que si tú no le das nada, ellos te van conociendo y te le hacen hasta un daño al vehículo. Si tú no, te vocean de todo, malas palabras y no. maldiciones. Y oye, Carolina, ellos no pueden, no pueden ponerle la cosa esa que le ponen. El bendito cartón. No le pueden poner el cartón, porque ponerle un cartón a un vehículo sin tu autorización es una violación al derecho de propiedad. Yo no quiero que me le pongan ese cartón, yo, Incluso no yo, tengo, yo tengo un parasol que, que está por dentro que yo lo cierro, ¿verdad? Eh, yo no quiero que usted me le ponga ese cartón a mi vehículo que no me interesa y yo tengo el derecho de disponer qué se hace y qué no se hace con algo en lo que yo tengo derecho de propiedad. Entonces, es importante, igual que la gente que anda poniendo, ¿cómo se llama? Esta cuestióncita de los anuncios, que te lo ponen en el cristal, no me el, ponga el, el eso, mi hermano, sin mi autorización Si usted me va en la calle y usted me lo da Yo se lo recibo perfecto, pero en mi vehículo No me lo puede poner porque me está violando El derecho de propiedad de que yo pero aquí con los no. parqueadores Ellos se entiende que son dueños de esos espacios sí, Por no, donde claro, están claro. O sea, ellos son los que te dicen, ponte aquí, ponte allí Y de allá día día te están haciendo señas, mi hermano Déjeme parquear, gracias, ok, muy amable Pero usted no lo está haciendo por amabilidad, usted lo está haciendo Porque si usted no le da nada, cuando usted se, de, se vaya De ahí, ya usted sabe todas las maldiciones Que le esperan atrás, entonces son tantas Las cosas que tenemos que regular, pero bueno Vámonos a la pausa, muchas gracias